La competencia espiritual surge de tres vertientes. 1. La necesidad de renovar la pastoral en las obras. 2. El reconocimiento del despertar de una nueva conciencia espiritual en la humanidad. Y 3. En la creación de un marco curricular a partir del modelo educativo marista. La competencia espiritual la entendemos como la vivencia personal de la relación con la trascendencia a través de Jesús de Nazaret, cuyo centro es la experiencia del amor. Desde esta experiencia de amor se le da sentido a la propia vida y se vive en un continuo discernimiento. Se descubre la unidad con los otros y con todo para la transformación social. Esta definición ha sido traducida a cada uno de los niveles educativos. El documento ha sido desarrollado a lo largo de varios años con la participación de colaboradores de nuestras obras. Hemos tomado como referente la experiencia del Equipo de Evangelización de la Provincia de Cruz del Sur a través del documento Escuela en Diálogo Evangelizador. La competencia espiritual comprende cinco componentes sustantivos. Interioridad, experiencia del amor, Jesús de Nazaret, vocación y sentido de vida y solidaridad. La interioridad dispone nuestro corazón para abrirnos al misterio, dejando así sitio a la experiencia espiritual, que nos impulsa a vivir en consonancia con nuestro ser profundo y en compromiso con nuestro entorno. La experiencia del amor se comprende como la vivencia y la conciencia de una forma de estar en el mundo que hace a la persona alegre, libre y compasiva. Jesús de Nazaret es el modelo de vida referente, por vivir su humanidad con amor de manera unificada en todas sus dimensiones. En la vocación y sentido de vida es donde la persona, mediante los procesos de discernimiento, descubre, reconoce y ama el para qué de su propia vida. La solidaridad se identifica como la unidad con los otros y con todo para la transformación social. Hemos comenzado la implementación del proyecto y nos encontramos en la fase de pilotaje. Esta comprende principalmente la fase formativa. En ella están participando un aproximado de 70 profesores de dos instituciones de la provincia en los cuatro niveles educativos. Es un gran reto el que emprendemos. Confiamos en que la construcción comunitaria nos guiará a la creación de espacios que permitan a las nuevas generaciones reconocer a Jesús de Nazaret como el camino del despertar y desarrollo espiritual en su vida.